El yaido significa el arte de cortar desenvainando. El yaido se caracteriza por ser elegante, por ser muy concentrado. El espíritu en el yaido es lo que hace que sea diferente a las demás artes marciales. El yaido, junto con otras artes marciales japonesas, casi nunca van a ser olímpicas, porque no es un deporte, es un arte marcial. Gobierno de México